A las 10.30 aproximadamente en la ciudad de ñembú cuando robaron un monto millonario que afortunadamente luego fue recuperado. Ahí estamos eh, observando la, la entidad bancaria, por un lado los delincuentes que ya se estaban movilizando en la zona, vean ustedes en círculo señalamos precisamente estas personas que estaban movilizadas en motocicletas. Recordemos que los trabajadores de una distribuidora de bebidas se estaban disponiendo a, a hacer un depósito. En realidad ahí notamos el vehículo rojo, en ese vehículo estaban los trabajadores de, de la empresa distribuidora de bebidas que se disponían para la entrega y en ese, vehículo, en ese vehículo estaban los delincuentes. Uno es el que se baja inmediatamente, ahí hay un, como un forcejeo con el trabajador, pero lo amenaza eh, con, con arma de fuego, por lo tanto termina llevando el, el paquete que contenía el, el dinero. Inmediatamente eh, le, le, le persigue el, el conductor del, del auto rojo, el compañero de, de esta persona que, que tenía el, el paquete, y se da ese, ese seguimiento. Estos son los policías, en realidad, quienes pasaban minutos antes. Por eso es que rápidamente alertaron a los policías y se dio esa, eh, esa, esa persecución. Por lo tanto, eh, finalmente encontraron, pudieron, digamos, alcanzar a estos delincuentes que fueron reducidos y detenidos en el lugar. Ya vamos a observar ahora el momento, precisamente, de la detención... Vean ustedes el, el vehículo, es como que ya no, no pudieron avanzar al meterse a, a una calle aparentemente sin salida, porque vean cómo el vehículo intenta retroceder, pero ya prácticamente eh, sin posibilidad de avanzar, porque ahí ya estaba el auto rojo por un lado y ya directamente los agentes de, de la Policía Nacional en eh, ambas motocicletas, por lo tanto recuperaron el vehículo y estas personas quedaron detenidas uno de los asaltantes, este es un detalle eh, interesante, es de nacionalidad dominicana el otro sí es paraguayo en el vehículo encontraron varias evidencias que podrían tener relación además con otros golpes, esto es lo que ocurrió ayer como a las 10 de la mañana aproximadamente en la ciudad de Ñembe se pudo recuperar la bolsa que contenía 204 millones de guaraníes.